El plan. ¿Tú crees que hay una conspiración para dominar el mundo? Sí. Yo creo que es obvio. Ya lo, lo, lo han hecho. Bueno, yo creo que no están conspirando Conspirando, sencillamente, lo están haciendo ya. Y pues básicamente es que el, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Americana fabrican dólares y euros, y los fabrican, y entonces, toda la población mundial quiere dólares y euros, pues ya está, ya ha ganado la partida. Lo fabrica y el los lo Y además, hacen la regla de la economía. Porque como los economistas también quieren el euros y tú lo fabricas, pues vas a tener las opiniones económicas que quieran. Que favorezcan tu juego y que todo el mundo busque prioritariamente no, dinero. Esa es básicamente la conspiración mundial. Por resumirla. Ahora bien, ¿qué se puede hacer? Claro. ¿Qué podemos hacer para para estar sometidos a una religión a una conspiración mundial. Bueno, entonces, eh, un amigo, el, el dios amortista, tuvo un, una revelación y empezó a hablar de la conspiración de los ángeles, una conspiración, pero de ángeles, de los buenos, o sea, los malos conspiran para dominar el mundo los ángeles, los, los buenos también pueden conspirar para, para, para vencer a los malos pero claro ahí se lió porque empezó a, a, a paranoiarse ahí con, con los malos y los buenos y la cia y todo esto y, pero cometió un error se metió en una película errónea porque te metes en las películas según las palabras que elijas y si dices conspiración de los ángeles no puede ser porque los ángeles no conspiran Conspirar claro. es una cosa que hacen los males, claro. no los ángeles, claro. claro. Entonces es tautológico, es, es se llama, o cuando una cosa no puede ser no. imposible. No puede haber una conspiración de ángeles, porque los ángeles no es su, su función. Y entonces un día, en pocas veces me acuerdo de los sueños, pero un día me, me, me, me despierto con la mañana y me viene una palabra, que es como la moraleja, hay veces que, que al despertarme con el despertador solar, te deja la presión abierta y el sol te va dando, te va despertando suavemente, sí. lo que he notado es que hay veces que, a lo mejor no te acuerdas del sueño, porque te vas a, te va, como el sueño va tranquilamente, convirtiéndose en, en el inconsciente, va entrando en la conciencia de forma natural, a su ritmo, te llega como la moraleja, el sueño no, pero la moraleja, y la, y la moraleja era una palabra, co-inspiración, la co -inspiración de los ángeles, los ángeles o los buenos pueden inspirarse unos a otros para dominar el mundo, no eso de los malos, para liberarme. para liberarme yo y liberar a todos mis compañeros, salvo la valla por mí primero y por todos mis compañeros. Entonces, la co -inspiración de los ángeles, ¿Es ese es el plan. ¿Qué te parece Dios de la psicología? ¿Quiénes son los ángeles? Tú, yo y los buenos. Ah, los buenos, claro. un me cago todavía en la actualidad. ¿De dónde cachote? No, claro, no, siempre desde el cachote. Si no, no se puede salvar al mundo. No, no, no. ¿De mundo no hay que salvar? Si está has salvado. se Hay que celebrar la salvación del mundo. Ya está. Para que se cumpla. Bueno, ya está. Porque ya ha pasado punto de ser castigado castigado o matado pues bueno, allá. con inspiración de los ángeles. entonces hay que pasarse Ajá. inspiraciones y la última inspiración que me la dieron el otro día María y Penélope claro, yo no soy bueno. María y fue? Penélope me dieron la inspiración de volar volaré wow, cantaré cantaré wow. Mi pintor ni piu, felice danido, volar como ritual de verano, volar aunque le estamos cambiando la letra para que sea un ritual que tenga la utilidad de aprender a follar divinamente.